Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí en SeaGraph 2016 en el stand de Unity platicando sobre lo nuevo que tenemos en el engine. Principalmente estamos viendo el demo de, de Adam, lo pueden checar en nuestra, en nuestra página de YouTube y cómo se puede utilizar Unity para crear producciones pues, para cine o para, para TV, utilizando un engine en tiempo real sin necesidad de, de hacer render de cada escena por mucho tiempo, ¿no? RADAM es un proyecto hecho en Suiza por el equipo de Unity Labs. Es un corto animado en 3D eh, que pues, lo, los invito a verlos para que no les, les arruine la historia. Eh, básicamente el flujo de trabajo, según el equipo que lo hizo, es más parecido a hacer un juego que a una producción de, de video. Lo que ellos encontraron eh, de usar una herramienta en tiempo real como beneficio es que si algún cambio de cámara era necesario, algún cambio en la iluminación era necesario, pues simplemente lo podían hacer en tiempo real, ver los resultados y darle play y ver eh, los cambios hechos, ¿no? a diferencia de que a lo mejor un cambio de, de una luz o demás en, en, en otro software, pues puede tomar mucho tiempo porque hay que hacer el render de las imágenes eh, de nuevo todo. Y por otro lado estamos presentando la certificación. Gente que quiere demostrar cuál es su nivel de conocimiento de Unity lo puede hacer ahora tomando un examen de certificación de Unity que los avala como desarrolladores certificados de Unity. La certificación es válida por dos años. Es un examen, es general. La vamos a ir poco a poco haciendo más especializada. Si tú eres artista, pues va a haber una certificación para artistas. Si eres programador, una certificación para programadores ya a un nivel avanzado. Los beneficios que buscamos darle es que si eres un estudio y tienes muchos desarrolladores certificados, puedas buscar contratos diciendo, mira, eh, mi estudio es un estudio profesional eh, en utilizar Unity, ¿no? Y para personas, pues, que, que, que son freelancers o que están comenzando, que les ayude a obtener un trabajo porque dicen, ya no me tienes que enseñar a, a usar Unity, esta es la certificación que avala que sé utilizar la herramienta. Pueden visitar unity3d.com y pues cualquier otra cosa pueden seguirnos ya en español en Unity Latam.